Buenos días, nosotros somos el grupo 4 y nos hemos llamado 4, porque en realidad fue una coincidencia lo de llamarnos 4, pero a lo largo del, del desarrollo de la investigación y del reto, hemos con, nos hemos encontrado con muchas coincidencias en, relativas al número 4, por ejemplo, somos 4 personas... Hemos trabajado con cuatro asteroides, nos acostamos a las cuatro de la mañana, etcétera, cosas de ese estilo. Eh, este grupo está formado por Amal, eh, que es ella, Marta, Dianava y yo, Elena. Y para empezar una introducción, que es el CCT, el el, sí, el CCT, el Campus de la Ciencia y de la Tecnología de Canarias, es un proyecto formativo eh, lúdico-práctico, cuyo objetivo es fomentar la ciencia, la vocación científica y la curiosidad científica entre jóvenes, concretamente, alumnos de tercero, cuarto y primero de, la de bachillerato. Esto se hace mediante la proposición de dos modalidades distintas, la de I más D, que es la que, hemos, en la que participamos el año pasado o el anterior, y la de retos científicos, que es en la que nos encontramos ahora mismo. La de retos científicos, eh, se presentan dos retos, eh, uno por la Universidad de La Laguna y el otro por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y lo, la, los alumnos tienen que resolverlos y después presentarlos, que es lo que estamos haciendo. En el caso, lo que ha ocurrido hoy día, realmente, es que no, nos ha, no hemos podido realizar los dos retos, solo vamos a presentar uno, que es el del IAC. Eh, antes de esto, para ayudarnos con los retos nos han dado varias charlas orientativas, teórico-prácticas también, como puede ser la visita a INTEC Tenerife, que nos ha ayudado, no de forma directa al reto, pero sí de una forma más como escondida, eh, de al oceanográfico y al IAC, que es ya de forma más directa con el reto, además de charlas que nos dieron al principio, como puede ser la de nanotecnología y la de enfermedades tropicales. Después nosotros hemos trabajado con cuatro asteroides que son el 8931, el 07269, el 157 no, 5, sí, a ver, el 15745 y el 03749. 49. Eh, primero vamos a describir qué es un asteroide. Un asteroide es uno, un cuerpo rocoso, carbonáceo o metálico que se encuentra en el espacio menor que un planeta con órbita que gira alrededor de un sol. En este caso, de los que vamos a trabajar nosotros, gira alrededor de nuestro sol. Vale. Eh, el primer, los asteroides tienen, rotan sobre sí mismos y su superficie es reflectante, pero no igual por todas las partes y son irregulares, lo que implica que la luz que llega hacia ellos no se refleja de la misma manera en todas las zonas. Gracias a esto podemos aprovechar esa reflexión de la luz y sacar algunos datos, como puede ser eh, características físicas, como una representación gráfica 3D del objeto mismo, o ya más alargadas en el tiempo, y teniendo en cuenta también la rotación, la, a, o sea, el giro alrededor del sol, se pueden calcular muchísimos datos en lo relativo a los asteroides. El, O03, el O8931 eh, es un asteroide descubierto en noviembre de 2006 por el Linear, que es un software de que se encarga de monitorizar y observar neos este no es un neo, se encuentra en el cinturón de asteroides pero no encontró el, el linear el 07269 es un asteroide que también se encuentra en el cinturón de asteroides fue descubierto en noviembre del 1975 y este tiene otro nombre también que es el al, espera porque es difícil el, Alponokov. No, Al, no. Alponokov, vale. Eh, porque fue descubierto por Alexander Alponokov. Alp -no Después, el 15745 es el asteroide tercer asteroide que cogimos y fue el que parecía que iba a funcionar, pero no. Eh, fue, también es conocido como Yulia, lo cono lo de Fue visto por primera vez en el 82 por Yuliya y Germanov. Y este es un Neo, concretamente la categoría Amor, es decir, su órbita cruza la de Marte, pero no la de la Tierra. Después, el último asteroide que cogimos, que es el 03749, es un asteroide eh, que se encuentra en el cinturón principal de, astero de asteroides. Eh, y originalmente cuando se descubrió se le, que fue en el 24 de enero de 1982, se le puso como nombre el... 1982 gs 1 Después en el 88 se le cambió el nombre al que tiene ahora, que es el 03749 eh, Galam, en honor a un astrónomo, David D. Galam, que es canadiense. De, en 2002 se descubrió en Mauna Kea que este asteroide tiene un satélite, el S2002 03749-1, y en 2008 se volvió a descubrir otro, este, otro satélite de este mismo asteroide, que es el 037 0, 03749 g No, 1, vale. Y a continuación vamos a describir el proceso del desarrollo del trabajo. A ver. Eh, dentro de. Mm, para realizar el proyecto seguimos un, tipo, un proceso concreto. Dentro de este proceso nos encontramos con una primera fase que fue la toma de contacto con la materia, en la cual eh, nos explicaron eh, conceptos básicos que tendríamos que saber para poder desarrollar el reto. Dentro de estos conceptos entran eh, fe, fechas junianas, días juniano, que eh, a ver. Eh, es los números, o sea, el número de días que han pasado desde el 1 de enero del año eh, 4713 eh, a.C. hasta ahora. Y es una unidad que se usa para eh, temporalizar los sucesos eh, astronómicos. Eh, otro concepto es eh, eh, periodo de rotación, que hace referencia al tiempo que tarda eh, un asteroide en dar la vuelta completa sobre su propio eje. Y otro concepto muy importante también es la curva de luz, que es la gráfica de la intensidad de luz de un objeto celeste en función del tiempo. Eh, después, eh, también nos presentaron las herramientas que necesitaríamos para poder desarrollar, este, eh, desarrollar el proyecto, que es el cazasteroide, asteroide, con el, cual, eh, el cual tiene tres niveles, eh, el cual tiene tres niveles, donde eh, tiene un primer nivel donde puede botar y detectar asteroides. Un segundo nivel, que es Astrónomo 1, donde puedes aceptar o rechazar la, eh, las detecciones de otros usuarios. Y nivel Astrónomo 2, donde podíamos acceder a los datos para poder realizar el proyecto. Pues yo voy a continuar cuando por fin pudimos acceder a la plataforma de la que nos habló mi compañera, el portal de asteroides como Astrónomos 2 porque eh, en, esta, en esta sí que conseguiríamos obtener los datos que necesitábamos para calcular la curva de luz. El procedimiento para, para la obtención de datos era muy mecánica, eh, nos, en, nos, nos tocaba prim, en primer lugar alinear eh, las, las imágenes, eh, era simplemente eh, seleccionar el asteroide, este, este, este, Estoy explicando cómo funcionaba la plataforma con un ejemplo, el del asteroide 8931, que realmente enseguida nos rendimos porque vemos que, que no se puede identificar en el, en el ruido de la imagen en el fondo de cielo. Pues primero es alinear y con la alineación obtenemos una, con, con el fin de obtener una recta de regresión, ¿no? una función lineal entre las imágenes, ajustamos las magnitudes y sumamos los quintetos entonces ya podemos eh, identificar al objeto madre del cual descargamos la fotometría que después trabajaríamos en Excel. La aplicación, la, la aplicación es muy completa porque nunca tuvimos que trabajar con, con flujos de luz con, ni tener que cal, ni lo tuvimos que calcular nosotros porque nos daba directamente la, la magnitud relativa a la la aplicación, como ya dije, el anterior asteroide, pues no obtuvimos ningún dato, pero del siguiente sí. De hecho, también hicimos la gráfica, pero teníamos un problema. No encontrábamos el periodo de rotación en Internet, pero sí su diámetro. Y dado que era de unos 7 kilómetros, pues el periodo de rotación tenía que ser en de, de unas 10 o, o 20 horas. Pero nuestro tiempo de observación era de tan solo de 6 horas, con lo que no íbamos a obtener ningún resultado concluyente el siguiente, cogimos ya desesperadas, cogimos el, el asteroide de los compañeros, Yulia, muchos más días de observación, pero como que no terminábamos de conectar con el asteroide porque no lo habíamos alineado nosotras, no, no nos entendimos muy allá, tampoco se dejaron imágenes sin alinear, no, no, eso mismo, no llegamos vamos a encajar, aquí vemos un, un borrador de todas las, todos los días representados. Y, y no se parecía a, a nada de lo que Miguel o, o Miquel nos habían enseñado anteriormente. Y ya ayer por la, por la tarde, a ver, si, a ver si... En principio íbamos a presentar los anteriores y decir, pues bueno, eso, que, que no lo habían Explicar toda la metodología, que lo habíamos, segui eh, habíamos seguido todos los pasos, pero que también pasa, ¿no? Muchas veces no, no llegamos a los resultados que esperamos. Pero bueno, a ver si... A ver si teníamos suerte, probamos con el 03749 y ya observamos una estructura un poco más similar a lo que nos habían a lo que ya habíamos visto. El periodo de rotación era eh, sabíamos que era de en torno a unas dos horas y teníamos tres noches. De hecho, hay un entre la primera había, tres noches. Entre la primera y la tercera había hasta un mes de diferencia y tuvimos que quitar la tercera, aquí vemos el borrador también, porque no se parecía a la primera y a la... porque la primera y la segunda sí que como que tenían una estructura más, eh, más parecida y la tercera directamente la quitamos. Estas gráficas son magnitud relativa frente a tiempo en días julianos y también al, finalmente las enfasamos los datos como nos enseñaron con la fórmula la de, la de la fase no tiempo partido por el periodo y le restábamos el entero del tiempo partido por el periodo con el fin de obtener datos de valores de 0 a 1 eh, aquí bueno ya vemos una estructura más similar eh, está el error está está en blanco casi ni se aprecia también es muy pequeño son números eso, muy pequeños y sí que vemos una estructura más similar a lo que, a lo que nos habían enseñado eh, los profesores, ¿no? Pero, de hecho, el, el azul es la noche una, el naranja es la noche 2 Nos dejó un poco desorientados que las magnitudes relativas fuesen diferentes, pero, hombre, la verdad es que no hemos tenido más tiempo de, de estudiarlo, como ya digo, lo escogimos los ayer por la noche y sí que vemos a lo mejor, pues eso, un, unos, unos, en, unos máximos, unos mínimos que, que, que son parecidos en las dos estructuras y bueno, también tenemos que pensar que, que este asteroide tiene dificultad añadida, son, tiene dos satélites, pero sí que valdría la, sí que valdría la pena seguir estudiándolo porque eso nos dejó un poco desorientados estos datos, pero no pudimos hacer más. Bueno. Perdón. Eh, en cuanto a las conclusiones, en esta semana y media hemos sacado dos conclusiones. La primera en cuanto a los resultados de, del proyecto, pues eso, eh, tres gráficas, tres curvas de luz erróneas, y una tercera, la del objeto 03749, que correspondía a un asteroide, que era, como dijo bien ella, tenía dos satélites, que era de bastante gran interés y que nos parecía interesante investigar, pero no nos ha dado tiempo. Eh, que claramente se observa, pues, la gráfica que tiene una estructura un poco más clara que los tres anteriores. En cuanto al campus, pues... Hemos aprendido, hemos aumentado bastante nuestro conocimiento con respecto a algunos campos de la ciencia que nosotros no, no dominábamos mucho, como puede ser la nanotecnología y la oceanografía, pero sobre todo eh, con la astrofísica, que ninguna de nosotras estaba familiarizada con ella eh, y nos pareció bastante interesante. Eh, y, y, a ver. y bueno, que, que eso, que nos hubiese gustado investigar este último asteroide bastante más, pero eso, nos acostamos a las 4 de la mañana y no dábamos para mucho más. Uy, perdón. <risas> eh, para definir esta, esta semana y media de trabajo hemos decidido escoger una parafrasear a Lord Kelvin, eh, que dijo que cuando estaba enfrente de una de una dificultad eh, significa que, significaba que estaba cerca de un, de un descubrimiento que en nuestro caso no era un descubrimiento pero por fin conseguimos un resultado positivo que también te agradecer. Bueno, <risa>